Alan, ¿Qué? ¿Ya comenzaste con Oscar vs Craig 2? Eli, ya te dije y les he dicho muchísimas veces, que no va a haber Oscar vs Craig, Este video me tiene traumado de por vida ¿Sabes lo que es que me la pasen diciendo, pero cuando Oscar vs Craig sin que pierda la paciencia? Así que de la manera más amable posible te diré, que no va a salir ese fucking video ¿Alan? ¿Vas a ser Oscar vs. Créditos? ¡Ah!